Tanto le dio a la gota a la piedra que le hizo el hoyo. J Balvin se disculpa por grabar tema con Toquicho. El cantante antioqueño, Antoquia es una ciudad de, de, de Hola, Colombia, José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, pidió disculpas a las personas que se sienten ofendidos por el video perra. <risa> En el video no es que participa la exponente dominicana Toquilla. Así es. En el que participa con la exponente dominicana Toquilla. Asimismo, indicó que siempre le ha gustado apoyar el nuevo talento, como el caso de Toquilla, y aseguró que la intérprete de desacato escolar empodera a la mujer. De igual forma, aprovechó para pedirle disculpas a su madre, Alba Mary Balvin, ¿Quién días atrás expresó la consternación que sintió al ver el video musical? Vamos a ver. Vengo a hablarles del video de Perra. Primero quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor y e integración como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos en este caso Tokisha una mujer que apoya a su gente, su comunidad y también empodera a las mujeres como forma de respuesta y obviamente de respeto bajé el video hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas y con toda esta situación por eso estoy aquí dando cara hablando al respecto eh, Madre también, discúlpame y la idea sigue siendo mejor cada día. Gracias por escucharme, José. Pues sí. Si empodera a la mujer, ¿por qué lo quitó? Es una. Porque si empodera a la mujer, debe, él lo transmite, ya digo, yo tuve. Yo, yo dije aquí cuando salió ese tema, que él debió llevar a Tokisha al ámbito de él, porque esa es la figura mundial. No venía usted a... Mm, yo creo que el género que Toquicha, <risa> o sea, el género urbano, pero... El, no, no, no, ese, pero que las palabras y el Pero yo creo eso. que el género de Toquicha, el palabreo, lo, lo explícito, que ya eso se va a convertir en un género aparte, lo explícito, yo creo que todavía no está preparado para pa, pa, pa, pa ser acertado en el mundo. Por eso yo veo que hay mucho ataque todavía. Puede ser que en 10 años sí ya se ha aceptado el, ese género del, de lo explícito, como ha sido aceptado el movimiento urbano sí, sí, sí. y varios géneros, ¿verdad? Pero yo creo que, que este género de toquicha, por eso hay mucho hay muchos problemas, porque todavía no es aceptado y va a ser un poquito incómodo, porque es muy explícito y también los videos y ese tipo de cosas, que, que mucha gente se ofende y ese el tipo de cosas. El contenido es muy fuerte. Entonces, eh, lamentablemente eh, le tumbaron el video él mismo, por lo, por lo que dio su madre y ese tipo de cosas. Y esa es, la, esa es la consecuencia de usted toda, no, no empaparse y, y, y todavía entender que una cosa no está de tiempo. Pero yo considero, como dije la otra semana, que hay algo de hipocritia. hipocresía en las críticas contra J Balvin, porque recordemos que J Balvin ha hecho canciones iguales o peores que con que con Toquicha. Yes, con otros artistas y no había escándalo ni nada pero como salió pero como esto quiso, la que está ahí sí, entonces... o sea, que uh -huh. es una es un fenómeno que hoy en día no es muy aceptable entonces, mucha ¿eh? gente le va a caer arriba eso te estoy diciendo va, va, va, va a pasar mucho tiempo para que ella sea aceptada con su género explícito porque ella yo te voy a decir algo ella es la que lidera ese género de lo explícito porque que ni va Bonnie ella se va es... cruda y ruda es ella cruda, es demasiada de cruda cosa. demasiada entonces eh, Ni yo si todavía el Cherry y el Alfa no son aceptados, <risa> imagínate de esta muchacha toquicha que, que, que, que tú me entiendes. Es así, pero debemos... A mí no me gustan eh, esas canciones así de. Amor, no, yo no, yo, no le, bueno. yo no le escucho. Ninguno. No no Algunos Bueno, bueno. Yo no le, tú sabes, yo me, puse, yo, me Rosario, yo me senté a ver el video. Yo me senté a ver el video de alguien que lo no, subió papá. con 300 suscriptores y el video tenía un millón de views en un día porque a la gente le dio para buscarlo. Yo sé si lo hubiésemos subido nosotros, el canal de nosotros. Claro, yo, por miedo sí. a los copyright, no, no yo, me pongo no, a subir no, Pero un canal con tal? 300 suscriptores y él tenía un día el video. Yo fui a buscar el video porque a ahí lo tumbo. Un millón de views tenía en un día. Así es, así es. Entonces Señor... yo lo escuché y, y no, yo lo escuché y vi el video, pero no le encontré la gran cosa.